Ando vacío, nadando en este río de lágrimas y escribo Cómo me siento, pero nunca lo suelto Porque solo loco para desahogar Cantándole al micro todos mis textos Hoy noche de sufrimiento Algo en el pecho siento Putrefacto, mi corazón muriendo Teniendo pesadillas, despierto Cae la noche fría, yo escribiendo poesía Mi cama está vacía, solo está el rastro del sufrimiento pero por la ventana y recuerdo como estoy Porque está tan rota como mi yo interno y créeme lo intento, mi interno en el cuarto y no salgo hasta que me recupero sin internet Haciendo todo un juego a donde lloro tanto que salgo sin nadie lágrimas Pero igual salgo confiado, no me va a detener nada, Tengo la necesidad de cumplir mi metas, la música, mi medicina, el desahogo personal Por eso hago lo que hago y eso nunca va a cambiar yo siento que estoy en traba, quiero subir, pero me jalan la familia, mis amigos todo alza Todo en avalancha subiendo, la montaña no me dejarán jamás Tengo que deshacerme de la carga y créeme que no tengo miedo Tengo ansiedad de tanto que yo creo, pienso y anhelo Sé que a veces exagero, pero tenga que dar lo mejor de mí si no, no estoy contento Hoy, noche de sufrimiento Trefacto, mi corazón muriendo, teniendo pesadillas despierto. Oh, oh. Ya se la saben, uh. Yo las 5 V Just es despierro Uh, no te es fácil Uh, yo yeah, no te fácil